la escuela. Seguimos charlando, seguimos conversando, esto ya no lo vas a usar más, Franco. Recién estábamos en vivo, sí, por, por la 93.7, ahora Gustavo lo va a retomar, tuvimos algunos inconvenientes con lo que es internet. Pero bueno, eh, te vamos a contar... Te estamos contando en realidad porque llegaron tres bicicletas el día sábado, porque llegaron el día sábado, Franco, aquí, o cuando llegaron, el viernes a la noche. Contame, ¿cómo fue la entrega de la bicicleta? Esto se hizo en Córdoba, en el Estadio Kempes, mucha gente. Eh, tres de esas bicicletas vinieron para, para chicos de nuestra ciudad y uno es tu hijo. Y sí, mucha emoción porque mil, que es muchísimo, y que te digan, saliste sorteado... Eh, en las mil bicicletas para vos digo yo, no, no, puede ser algo increíble porque puse un granito de anera yo pero el resto fue suerte, destino no sé cómo llamarlo pero se dio y el transcurso de de ese tiempo que lo sí. avisaron con anticipación ¿Cuánto tiempo de anticipación, Franco? ¿Les avisaron para que pudieran ir a retirarlas? ¿Con cuánto tiempo se, se organizó el evento? Y a nosotros lo avisaron como 20 días y 15 días antes lo confirmaban para ver si llegaban a terminar claro. las bici y si el estadio estaba en condiciones para recibir semejante... Claro. Gente y cantidad, cantidad de personas para recibir las bicicletas La infraestructura sin duda la tienen Así que la realidad es que esta es un es una notición, Es muy lindo demostrarlo porque eh, son costosas Uno cuando, me imagino, si una bicicleta convencional sale mucho dinero Y a veces es inalcanzable para una familia que se le quiere regalar al, al hijo en Navidad Por ejemplo, me imagino este tipo de bicicletas que tiene condiciones especiales Sí, sí. Eh, tengo un conocimiento que me hablaron y quisieron comprar una y averiguar en Rosario y ya con solo decirme que era carísima, eh, dijeron que no. Pero yo le dije, le di esperanza que le iba a pasar todos lo, los datos de todo lo que yo viví para que puedan esa personita pueda pasar lo mismo que Alejo. Recordarle a la gente a través de qué fundación es que lograron eh, llegar a esta bicicleta. Eh, se llama Fundación de Jean Maggi o si no eh, Super Adaptados que está sí. en Córdoba. ¿Quién hizo la entrega allí en el estadio de las bicicletas? Eh, gente, grupo de Jean de Maggi eh, después estaba la familia de Jean Maggi que saludaba a cada chicos eh, obvio que también estaba su foto de recuerdo que uh -huh. debe ser un gran logro para él y bueno, él también tiene su Dificultades motrices Que lo generó a Superarse él y superar al resto de la gente Sin duda yo creo que esto es lo fundamental Ayudar al otro a superarse y poder disfrutar De la manera más convencional posible Alejo tiene dificultades motrices ¿De qué tipo? ¿Podemos contarlo? Y él tiene distrofia muscular Y... Steiner Síndrome de Steiner. A ver, está Franco, para. está la mamá que se me quiere esconder, pero yo la voy a llamar, dale, dale, venite. Contame cuál es eh, eh, cuál es la dificultad que él tiene. Eh, así le contamos a la gente, le trasladamos y le hacemos saber que no es imposible estos logros, que son realmente logros a nivel familia que se viven. Sí, eh, bueno, Alejo lo que tiene es, es el síndrome de Steiner que se trae aparejado muchas cosas, uh -huh. una de ellas es la distrofia muscular, o sea, no es que se le deforman los músculos, pero sí le falta fuerza, demoró en caminar, en, en hacer cosas, él ahora es un chico independiente, hace todo solo, pero todo fue más lento, el mantenerse Bien. sentado, la cabeza, mover sus extremidades, entonces al tener ese problema él lo que ahora le cuesta es la estabilidad para andar en bicicleta nada mejor que esta bicicleta entonces que reúne todos los requisitos sí. Alejo, ya la probaste la bicicleta anduviste, la disfrutaste lo que vi el fin de semana, ¿no? Sí. sí ¿a dónde fuiste? ¿a dónde fuiste Alejo en la bicicleta? por todos lados por todos lados a la plaza, a la plaza de mi abuela, acá por el barrio al super me saludaba y me, y me tocaba cine y, y, y me y me felicitaba por la bici Escucha, ¿es, ¿es fácil de andar? Más fácil que la otra bici. Ah, sí, es más livianita, tiene más estabilidad para vos. No se mueve. Tío. No se mueve, no, no, me, no tengo miedo, nada, nada, nada. Alejo, contame, eh, ¿qué actividades haces vos durante el día? Porque me imagino que para esas actividades la va a usar y va a ir en esta en esta bicicleta ahora, hay que acompañarlo. Y entiendo que mamá y papá irán en la bicicleta a la, a la par, ¿no? Sí, eh... Hago actividades, todos los días hago terapia, voy de una chica que se llama Verónica, me hace todo lo de respiración y después voy de la voy de la Vero Rey, después voy de la Florencia del Vino y, ¿Y, el y los jueves voy del de psicólogo y, los, y, de, y de la Josefina. Escucha, ¿y hoy estuviste de algún festejo? Porque veo que estás luqueado como que venís de alguna fiesta. Sí, hoy fui a la escuela, tengo un acto, un acto de fin de año de cierre de la escuela y el, y, el, y, el, y el sábado me fui a la fiesta de los caballos también de cierre. Ah, bien, está haciendo equinoterapia también él y está yendo Alas para la Vida, un montón de actividades. Ahora, a ver, ¿quién de los dos acompaña más en bicicleta, mamá o papá? Eh, me acompaña más mi, mi papá que mi mamá. Porque mi mamá, mi, mamá, mi mamá me acompañaba en la otra, pero ahora esta, en esta me acompaña mi papá. Escucha mamá, vos te quedás y lo complaces. me imagino que ser un tiene pinta en realidad de ser un mimado, ¿sí? Eh... sí tiene todo, ¿y más. A ver. Sí, sí obviamente. Eh, imagínate, él es por mi parte un único hijo. Ajá. Todo para él, o sea, todo lo que él quiere. Igual el hijo tiene una inocencia arriba de mi vida, pero eh, igual sí, todo lo que él... Y hacemos todo lo que podemos, nos dicen llevar a la china y a la china nos vamos. Claro. Sin duda, sí, sí. uno busca. Mira, Alejo, allá tu papá te está invitando a subirte para que le mostremos a la gente todo eh, todo este logro, esta bicicleta en la que en la que, que, en la que te vas a mover ahora. Tú... Exactamente, gracias por decírmelo así. Eh, mejorar tu calidad de vida. Escucha, esto es un viaje de ida. Acá no te paran más, ¿no? No, nunca. ¿Viste? Sí, Franco, va a ser difícil de seguirlo. Eh... No me van a parar a mí. Sí. Nunca me van a parar. Pero me parece... El día, que la, que, la traje, el día que, la, que la traje eran las 6 de la tarde, la bajé y ya me dice, papi, voy a seguir dando vuelta. Y eran Ay, las 8, y seguía bien. dando todo el sin transpirado de la cola, y tanto está sentado y no quería. Franco, bueno, eh, para el resto de las familias que quieran que quieran intentar conseguirla, o que es, es un camino difícil, el trabajar en lo que es discapacidad, eh, ah. Esta es, esta es una situación que a cada familia lo moviliza, lo maneja distinto, uno se maneja de manera distinta, pero nunca baja los brazos, se aprende mucho en este recorrida. Eh, contame por favor y contale a la gente en realidad cómo hace para, eh, para sumarse a la fundación, cómo los puede ubicar en las redes, cómo hiciste vos. Y pueden entrar en la página de Facebook, eh, Super Adaptados o Fundación Jean Magic, tanto como en Facebook o Instagram eh, te responden enseguida eh, después se toman su tiempo para evaluarlo todo en el grado de, de capacidad en cada persona uh -huh. y esperad y van a tener respuesta Perfecto, conocíamos eh, por parte de tuya que hubo unas familias que incluso hicieron beneficios para poder ir a buscarla porque es un costo alto el que, el que debieron manejar para costear el transporte, aquellas familias que necesiten ayuda, nosotros siempre lo decimos nosotros estamos desde la 93.7 que es la ronda vida de la radio y a través de Sunchales día por día siempre a disposición para colaborar con las campañas que se hagan para ayudar a este tipo de, de traslados de, de consultas yo quiero que le dejes un mensaje en realidad a las familias que están trabajando eh, en, en mejorar la calidad de vida de sus hijos, sus hermanos, sus padres, de quien eh, tenga alguna discapacidad. Y yo le diría que no, no tengan vergüenza en pedir ayuda. Está bueno pedir ayuda porque a veces la mochila es tan pesada que uno no le cuesta arrancar. Y qué mejor en la comunidad que estamos nosotros, que somos todos solidarios en, a la hora de, de ayudar y si necesitan en lo que necesiten, eh, las radios siempre están uh -huh. eh, para difundir eh, en lo que necesite sea algo sencillo o algo complicado. Gracias por recibirnos, gracias Alejo por recibirnos aquí, por andar en tu bicicleta, a disfrutarla y a disfrutarlo en familia, este gran logro de todos. ¿sí?